Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Bienvenido, mira, permíteme antes de continuar con los comentarios hacer una mención muy especial, porque el Banco Popular y la AFP Popular por novena vez consecutiva reciben un reconocimiento de mano de los clientes a través de la revista Mercado. Precisamente el grupo popular fue reconocido por la empresa eh, Revista Mercado como una de las empresas más admirada en República Dominicana por noveno año consecutivo conforme al levantamiento de percepción realizado por la revista Mercado y la firma Real Association, cual evalúa el desempeño de empresas durante el 2021 a partir de la encuesta realizada a 500 personas de distintas edades suscritos y no suscritos de la revista Mercado. Bienvenido el Banco Popular y la F.P. Popular se coloca por noveno año consecutivo como una de las empresas más admiradas en República Dominicana conjuntamente con la AFP Popular. Estamos hablando que es un reconocimiento que se hace a través de suscriptores y no suscriptores de la revista Mercado, de manera muy especial al Banco Popular. Señores instituciones, lo que es el Grupo Popular de manos de la AFP Popular y todo ese grupo de empresas que componen este grupo muestran cada vez más ese crecimiento, esa fortaleza que tienen ante sus clientes, lo que es su servicio, la atención y la respuesta, que ha manifestado a través de esta revista Mercado, el Banco Popular y la AFP Popular, como una de las empresas más admiradas en República Dominicana. Enhorabuena este importante reconocimiento de los clientes, suscriptores, no suscriptores de la revista Mercado y de la población en sentido general por la admiración que sienten por lo que es el Banco Popular y la AFP Popular. Enhorabuena este reconocimiento al Banco Popular, bienvenido. ¿eh? Así es y pensando que no es un reconocimiento que hace una institución, sino que es la misma población que mediante sondeos se ha manifestado sí. y ha reconocido la eficiencia de la AFP popular y todos los productos del Banco Popular, que no solamente eh, AFP, sino todas las demás eh, servicios que ofrecen a, a sus clientes. Eso es así.